patitos fueron a nadar por las colinas y más allá Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac y solo cuatro patitos regresaron Dos fueron a nadar por las colinas y más allá. Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac. Y solo tres patitos regresaron. Fueron a nadar por las colinas y más allá Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac Y solo dos patitos regresaron Dos patitos regresaron fueron a nadar por las colinas y más allá Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac Y solo un patito regresó Fue a nadar por las colinas y más allá Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac Y ningún patito regresó Fue a nadar por las colinas y más allá. Papá pa, pato dijo cuac, cuac, cuac. Y los cinco patitos regresaron.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 en la cama y el más pequeño dijo a moverse entonces todos se movieron y uno se cayó daban siete en la cama y el más pequeño dijo a moverse entonces todos se movieron y uno se cayó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 todos los caballos y hombres del rey a Humpty no pudieron unirlo otra vez. Humpty, Humpty se sentó en la pared.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 ¿Qué es? Casi lloro. Nada, amor, ven aquí. Contestó. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ups! Oh oh uh. qué tus ojos grandes son. Porque sí, así son. ¿Y por qué tu boca grande es? Porque sí, así es. Y tus dientes enormes son. Son una bendición. Oh, no. Oh, no. ¡Sí! Son para comerte mejor. ¡Bingo! Caperucita llamó. ¡Oh, sí, señor! Y el cazador los escuchó. ¡Oh, sí, señor! Rompió la puerta y lo noqueó. ¡Es tu fin! ¡Oh, sí, oh, sí, señor! ¡Eres un travieso, lobo! ¡Ahora vete y no regreses, no!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 Su mamá? <risa> y el lobo se fue y nunca más regresó ¡Viva! <risa> Johnny Johnny, sí papá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 El bombero del camión hace... Shh, shh, shh, por todo. para el baño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 El viejo McDonald tenía una granja, ia ia o oh. Y en su granja tenía un cerdo, ia ia o oh. Con su oinka aquí, con su oinka allá Oinka aquí, oinca allá, oinka en todas partes El viejo McDonald tenía una granja, ia ia o oh.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 a nombrar algunos colores. ¿Quieres probar? ¡Hagámalos! Azul. Anaranjado. Café. Amarillo. Negro. Verde. Blanco, rosado, rojo, morado, azul, anaranjado, I'm Contemos otra vez. Uno. Béisbol. Dos. Elefantes. Tres. Ratones. Cuatro. Globos. Cinco. Monos. 6 Patos 7 Llamas 8 Donas 9 Perritos 10 Gatitos Contemos otra vez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 un vaso de leche, un poco de azúcar, en la licuadora y... ¡No, no, no! Un poco de pan, un mermelada, que queso hay que ponerle y... ¡No, no, no, no! Mami, mami, mami, mira no. mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. Mami, mami, mami, mira, mira mi barriga, barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. ¿Puedo comer un...? ¡No! ¿Puedo comer un...? ¡No!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 ¿Puedo comer un...? ¡No! ¡No, no, no! ¿Podemos comer espinacas? <risa> viejo McDonald y el viejo McDonald Tenía una granja El viejo McDonald Tenía una granja Ey, oh. Y en esa granja tenía patos, yo, oh. Los patos bebían en un estanque, el sonido que hacían era cuac, cuac, cuac, el viejo McDonald tenía una granja, yo. En un establo, ba, ba, ba, es el sonido que hacen. viejo McDonald tenía una granja, ey, ey, yo, oh. viejo McDonald. El viejo McDonald tenía una granja, viejo McDonald.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 Más hermosos La favorita Eres tú Muy especial Esa eres.